Muy bien Grey Blues, pide dulces mientras aquí te espero. ¿Quién es? Truco trato. Largate niña, no celebro el Halloween. Uf, por un momento y logro ver mi gran reserva, nadie tocará mi reserva suculenta. ¿Qué te pasó? El señor no me quiso dar dulces y me pateó en la cara. Papi. ¿Estás bien? Déjame arreglar esto. Niña si eres tú otra vez te voy. Se mamó! Chocolate. Y por eso amigos, nunca deben alguien que me pedirte loco.